hola bienvenidos a un nuevo video. mi nombre es rosa maría martínez pertenezco al club de creadores de carol y el día de hoy vamos a realizar un dije de angelito Los materiales que vamos a utilizar para nuestro accesorio son nylon, el más delgado, hilo taiwanés, alfileres de bolita, corazón con su cabuchón, perlitas número 3, balines número 3, cristal Indian Glass y nuestras herramientas son tijeras, agujas, encendedor, nuestras pinzas plana de corte redonda y nuestro pañito bueno inicialmente vamos a insertar aproximadamente un metro con veinte de nylon en la aguja vamos a colocar cinco perlitas estas son el número 3 4 5 llevamos hasta el fondo hacemos un nudo hacemos realmente tres nudos para que quede bien firme y no se nos vaya a deparatar tenemos que tener cuidado que al hacer el nudo no se nos meta en la perlita vamos a pasar por la siguiente perla después del nudo sacamos nuestra aguja insertamos cuatro perlitas perlitas y vamos a abrazar la perla por donde sale nuestro hilo nuestro hilo base perdón solamente inserté tres vamos a insertar cuatro aquí lo que estamos haciendo es son flores de cinco tenemos que tener en cuenta cuál es nuestra base seguimos por la siguiente perla después del el primer pétalo aquí ya vamos a colocar solamente tres para formar nuestro segundo pétalo Entonces, colocamos tres perlitas pasamos por dos antes del hilo tomamos una del pétalo anterior una de la base y pasamos por la siguiente perla aquí estamos haciendo nuestro segundo pétalo continuamos con tres perlas abrazamos nuestra segunda perla dos perlas abrazamos pasamos por la siguiente de la base nuevamente tres perlas Vamos a abrazar nuestras dos perlas. Aquí ya llevamos cuatro mmm, pétalos. Vamos a pasar por dos, una de la base, una del primer pétalo. Para cerrar esta vuelta vamos a colocar solamente dos perlas, una, dos. Y vamos a coger tres perlas de nuestra vuelta anterior. Esta va a ser la mitad de nuestro cuerpito del angelito. Cada, cada pétalo nos, se nos forman dos perlitas, entonces vamos a salir por una de ellas. Para iniciar nuestra segunda vuelta, tenemos que colocar tres perlas. Tres perlas. Y de la base, que en este caso es esta, vamos a colocar una de un pétalo, una del pétalo que estamos haciendo. Este es, abrazamos. Listo. Vamos a pasar por dos perlas de la base. Y para hacer nuestro siguiente pétalo, vamos a colocar solo dos perlas. Como estamos formando flores de 5 debemos de coger tres perlitas, una del pétalo que acabamos de hacer y las dos perlitas de la base. Nuevamente pasamos por dos perlas. Colocamos dos perlitas. abrazamos 3 recuerden que abraza, abrazamos 3 porque estamos formando pétalos de 5 nuevamente paso por 2 de la base inserto 2 perlitas abrazo 3 de la base Aquí ya estamos cerrando nuestra bolita, para cerrar nuestra bolita llevo primero mi aguja por tres perlitas de la base, no debo perder mi, mi hilo de donde va mi tejido, ok? Entonces aquí debo de colocar una perlita y abrazo, como es flor de 5 debo de abrazar cuatro perlas. Una vez tenga yo ya cerrada nuestra bolita, debo cerrar estas cinco para que mi, mi cuerpito quede firme. Debo repasarla siquiera unas dos veces para que quede lo más firme posible y ahí yo ya puedo rematar mi nylon. Para, para rematar mi nylon, lo único que hago es esconder mi nylon con la aguja yéndome por varias perlitas siguiendo una secuencia que el nylon no quede atravesado o que se note. Aquí ya tengo elaborado mi cuerpito, ya una vez he, he escondido por varias partes nylon lo puedo cortar y puedo cortar el otro extremo si se nota bien mucho el nylon que, que corto lo puedo quemar listo entonces aquí ya hicimos nuestro cuerpito ahora vamos a proceder a hacer eh, las alitas ok para hacer nuestras alitas vamos a colocar inicialmente cuatro perlitas las llevamos al fondo, las anudamos con un nudo de tres. aquí lo que he formado una flor de cuatro perlas, entonces aquí voy a empezar a colocar en nuestro cabuchón de, que, que sostiene nuestro cristal de corazón eh, Lleva, lleva perforaciones voy a colocar una perla meto mi corazón otra perla y abrazo la de la base en este caso me queda así okay. repaso me voy al otro extremo la otra perla y hago lo mismo coloco una perla mi corazón tengo que tener en cuenta de que mi corazón debe quedar para la misma eh, posición de la anterior porque estas son mis alas ok aquí así es como va a quedar mi cuerpito entonces ¿qué voy a hacer voy a llevar él tiene otras eh, perforaciones voy a llevar mi aguja a, a mi siguiente perforación que es la de acá arriba de este corazón y allí vuelvo y coloco una perla voy ajustando para que eh, mis alitas queden firmes entonces paso por el otro corazón como si estuviera formando otra pétalo, otro pétalo de cuatro. Okay. subo y aquí ya lo único que hago es ajustar, repasar para que mis alitas queden firmes ¿Okay? lo repaso unas dos o tres vueltas por, por el mismo lado y remato mi hilo trato de repasarlo lo que más pueda para que no queden con tanto movimiento aquí yo ya puedo eh, cortar mi nylon como aquí me encontré con la, con el otro extremo del nylon le puedo hacer un nudo para que quede más firme y ahí ya lo puedo cortar okay, aquí ya puedo cortar Listo, ya tengo mis alas, ya tengo mi cuerpito. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a utilizar un alfiler de cabecita. Voy a colocarle una perlita. Voy a pasar por el, el centro de mi bolita, que sería mi cuerpo. Voy a pasar por en medio de las alitas que acabo de realizar. Y aquí voy a colocar un cristal indian glass que va siendo la cabecita de mi angelito. Con una pinza redonda voy a hacer una argollita, un look para poder colocarla en nuestra. Voy a hacerla doble porque como los alfileres vienen más bien eh, delgaditos, entonces para que quede firme. Una vez yo tengo ya mi angelito hecho mi cuerpito, quemo un poquito el nylon para que no se note mucho y con nuestro hilo taiwanés vamos a escoger a coger aproximadamente unos 25-30 centímetros para realizar nuestra pulserita, vamos a quemar una punta. Vamos a sacarle eh, como una agujita. En el otro extremo voy a hacer un nudito para que las piedritas que voy insertando no se me vayan a caer. Aquí ya vamos a usar nuestro cristal indian glass y nuestros balines. Okay. Vamos a colocarlos aquí. Entonces vamos a empezar a colocar un cristal un balín, balín son número 3, otro cristal. Dependiendo de la mano, así mismo colocamos los cristales que necesitamos. En este caso es para una mano delgada, vamos a colocar 8 eh, 7, perdón, 7 cristales. 2 4 5. 6. 7. 2, 4, 6, 7. Aquí, ah bueno, aquí sí va este. Bueno. Aquí insertamos nuestro angelito y volvemos y colocamos la misma cantidad de cristales en el otro extremo. Vamos a, a colocar nuestro hilo que quede de, en toda la mitad nuestro angelito allí vamos a hacer un nudito para que él no se esté moviendo hacia hacia las tiritas que van a quedar colgando, ¿ok? Entonces aquí hacemos un nudito doble. Organizamos nuestro corazón, nuestro angelito, y al otro extremo hacemos nudo doble también. Una vez tenemos los dos nudos dobles, nos ayudamos con la aguja para que nuestro nudo va, quede eh, lo más cerca posible de nuestras piedritas. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar. Un, un balín y me guío con estos tres dedos para yo hacerle un nudito a este extremo de acá. Esto es como el largo del que debe quedar las tiritas de nuestra pulsera. Así, más o menos. Aquí yo ya puedo cortar. Hago lo mismo en el otro extremo. Como acá le hice un nudo para que no se me salgan mis pepitas, los desparatamos, colocamos nuestro balín. Voy a sacarle un poquito más un poquito para que no se me salgan corriendo los balines. Nuevamente me guío con mis tres dedos, hago el nudo doble para que quede más firme. aquí ya puedo cortar también puedo quemar recuerden que cuando quemamos debemos quemar con la llama azul para que nuestro hilo no se ponga negro ¿okay? una vez tengo mi pulserita terminada voy a cortar un pedazo de cordón más más o menos unos 20 centímetros para hacer el nudo plano para hacer nuestro nudo plano voy a utilizar las tiras encontradas y voy a empezar a trabajar por debajo si empiezo montando mi hilo derecho debo continuar con el hilo derecho el nudo plano es sencillo luego monto el hilo izquierdo el nudo plano en, en macramé se utiliza doble uno de derecho uno de izquierdo nuevamente monto mi hilo derecho hago el nudo llevo al, al final el siguiente que es el izquierdo hago el nudo esto lo repito más o menos unos tres o cuatro veces de acuerdo a la tensión que yo le quiera dar a mi pulsera aquí ya estamos terminando nuestro nudo entonces este va a ser ya el tercero cortamos quemamos Con la misma candela lo llevamos hacia el nudo para que se pegue de la, de, del cordón anterior que está cerquita. Verificamos que haya quedado con buena tensión y así queda nuestro angelito. Espero les haya gustado este video. Recuerden suscribirse y darle clic en la campanita. Síganme en mis redes sociales como Rosarte Cali, Facebook e Instagram rosarte.com.